Buenas tardes, yo Mónica Hidalgo, quiero dar mi testimonio al momento que moró el pastor David. Y escuché y este, mi corazón sentí un fuego interno alrededor de mi corazón, sentí como que me quemaba. y esa es mi ganza nació, conventando después de la neumonía que tuve. Gracias a Dios, estamos en el espacio espiritual del de pastor principal, gracias pastor David, gracias hermano por haber orado todo este tiempo, desde agosto que caí en cama, gracias a mi Dios maravilloso, mi Dios vivo, me siento bendecida, amén.